Géminis, bienvenido a este espacio de biosabiduría Ancestral. Te envío un abrazo de mi alma a tu alma, deseando que estos movimientos que se han dado en estos últimos meses en tu vida, te estén guiando hacia tu más alta versión, hacia tu verdad. Te invito a suscribirte al canal, darle like activar esta campanita coqueta que tienes aquí abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos también te insto a que nos sigas en redes sociales, instagram, facebook linkedin y también aquí abajo en la descripción vas a encontrar los links biosabiduría ancestral te da la bienvenida en este mes con tu guía mensual de septiembre y es importante Géminis que una vez que concluyas de escuchar esta guía, revises los dos videos que te estoy dejando en la descripción, que te van a hablar acerca de cuál es el camino hacia tu evolución y por qué la humanidad, incluyéndote a ti, ya está lista para su despertar. Vamos con tu guía mensual, te voy a poner de este lado, Géminis. Este oráculo que estamos utilizando el día de hoy, el oráculo del mapa encantado a través de Biosabiduría Ancestral, es un paso a paso, es, nos muestra cómo estás vibrando, qué te recomienda, cuáles serán los resultados, si tú sigues la guía, si vibras en amor y no desde el miedo. Vibrar desde el miedo es tener pensamientos en escasez, de duda, albergar resentimientos y no, y, no, y no tener esta disponibilidad de sanarlos. Y vibrar desde el amor es abrirle la puerta a este poder superior para que te guíe para conectar con tu alma, con tu esencia y con la abundancia que ya eres merecedor, merecedora y a partir de ahí manifestar la vida que sí mereces en tu presente estás vibrando con la carta abierto de par en par de cabeza vamos a ver cómo venías sintiéndote en unión, ok has estado fluyendo bastante bien a lo largo de estos últimos días, a lo largo de este último mes la recomendación que te dan es el modificador del mapa mágico te la muestro está de cabeza la resistencia que hoy tienes se llama cabalgar sobre la ola, son dos delfines en medio de una ola. Uno de ellos tiene encima un hada, o un ángel, como le quieras tú llamar. ¿Y cómo es que vas a estar...? ¿Qué se te sugiere que trabajes? El jardinero gentil, son tres hadas en un jardín bastante hermoso, siendo observadas por ese poder superior. Y finalmente, lo que va a resultar a través de esta guía, si decide seguirla desde el amor, la invocación mágica. Bien. Vamos a empezar En tu presente Abierto de par en par Nos habla de que albergas sueños Y Te sientes listo Lista Para ponerte en marcha Para ponerte en acción Ya estás accionando Sin embargo hay, Aún hay, hay cierto miedo A volar a abrir las alas a decidir hay decisiones muy importantes Géminis que tomar en cuanto a tu parte económica y a tu parte sentimental no temas esta carta te invita a abrir tu corazón a decir y ser auténtico a hablar de lo que realmente sientes abierto de par en par, te, te dice, no hay nada de que temer, no te resistas a un cambio, todo el cambio es bueno, porque vienes de esta sensación en la que todo está fluyendo a tu favor, en la que sí ha habido movimientos importantes, sin embargo, has Probado, has comprobado que cada uno de estos movimientos que has experimentado Géminis te han dado la posibilidad de descubrir estos dones que ni tú sabías que tenías te ha dado la oportunidad de conocer gente nueva gente con ideas bastante, bastante positivas y que le están sumando a tu vida En esta unión perfecta con tu alma, con tu esencia, que has estado escuchando bastante bien, también has despertado ante situaciones y experiencias que ya no están sumándote. Claro, hay un poco de incertidumbre y es normal. Todo el cambio, todo cambio, genera a veces ciertas dudas cuando le haces caso a tu mente acerca de esas ideas y falsas ilusiones sobre lo que pudiera o no suceder. Pero en realidad eso es falso. Y hoy te invitan a conectar con tu alma, con tu ser, para que te des cuenta que este camino que has estado transitando te está llevando a una versión más alta de ti mismo, Géminis, de ti misma. Y en estas dos relaciones importantes en tu vida, en estas dos eh, áreas importantes de tu vida, que es la profesional, seguida de la económica y la de relaciones, te piden que seas claro contigo mismo, contigo misma, ok, que confíes. Es como si estuvieras en esta cima y eh, sabes que hay que saltar al vacío, hay que saltar a lo nuevo. No te resistas, siempre hay alguien, hay un poder más arriba que tú, que te está guiando sobre ese sendero. Déjate llevar para que puedas volar como la mariposa, para que puedas tocar las estrellas. Date ese respiro, siente este, esta sensación de libertad, no temas. No temas porque el modificador del mapa mágico te dice que siempre vas a encontrar diferentes caminos que no tienen posiblemente mucho que ver con lo que habías estado proyectando o planeando en tu vida. Sin embargo, te dice no te resistas al cambio porque todas estas aristas, todos estos nuevos caminos te están dando la pauta para que brilles, para que conectes con tu alma. Déjate guiar por este poder superior estas nuevas ramitas de tu camino, estas nuevas aristas son los dones que tú tienes aún ocultos y que ya estás por descubrir no te resistas a fluir con los cambios cabalga con las olas, es decir en este movimiento en estos cambios, si actúas a través del miedo, vas a bloquear el flujo de la energía positiva que, estás, eh, que viene para ti. ¿Cómo puedes fluir? ¿Cómo fluir ante estos cambios para que no te resistas? Conecta con este poder superior. Estás siendo guiado y siempre estás cuidado. Ok, no temas, no hay peligro, el único peligro que pudiese existir es el poder que le des a tu mente, el poder que le des al miedo. El único peligro al que te puedes enfrentar es a mantenerte estancado, estancada como resultado de ese miedo. Sin embargo con esta carta el jardinero gentil te dicen estás protegido y tienes todo el poder interno, toda la fuerza interna para poder experimentar estos cambios que vienen en tu vida, para saltar al vacío y saber que siempre vas a estar sostenido, sostenida. Por este maravilloso poder superior, mira su cara, cuidándote, sintiéndose parte de ti. Tú eres su hijo su hija, como tú le llames, universo, fuente, Buda, poder superior. La palabra únicamente se utiliza para que lo identifiques de manera eh, terrenal, puesto que este, este poder universal es para todos y somos parte de él. Te invita a tener la certeza de que estás yendo por el buen camino, por el camino que realmente mueve a tu alma y que te dejes fluir. Y el resultado de esto en este mes Géminis, la invocación mágica nos habla de vas a liberar ese potencial. Sigue esta guía y deja que tu luz brille. Esta luz interna te va a llevar hacia la libertad hacia la verdadera libertad, ¿ok? La libertad de ser tú mismo, la libertad de dejarte ser, esa libertad que una vez que decides brillar, atrae experiencias y personas bastante positivas a tu vida que te van a estar dando señales para que puedas implementar nuevos proyectos, nuevas ideas para que las puedas materializar y a través de ello generes estabilidad económica estabilidad emocional también equilibrio en tus relaciones te invitan a ser tú mismo, a mostrarte auténtico, auténtica Porque de esta manera tú te vas a conocer, has estado viviendo a través de máscaras, a través de ideas falsas que te pone el ego sobre quién eres y hoy te invitan a ser auténtico, a conocerte quién eres para que de esa manera te eleves en espíritu, te eleves hacia tu mayor bien, hacia tu más alta versión y cuál es tu más alta versión la que te genera paz. La que por sí sola abre puertas No hay que sufrir, no hay que sacrificarse ni esforzarse, Géminis Esas son falsas ideas que adquiriste a lo largo de la vida Tampoco existen personas a quienes culpar Y tampoco eres culpable, te dicen La culpa no existe es momento de que tomes las riendas de tu vida, saltes al vacío para que este poder superior, esta energía superior en la que tú creas, te muestre, te lleve y puedas fluir a través de esta de, de, de esta corriente okay, de cambios pero de una manera bastante tranquila bastante fluida no temas estos cambios son para tu beneficio para tu mayor bien y finalmente en estos cambios estás dirigiéndote hacia tu verdadera esencia abre tu corazón Géminis en este mes de septiembre siente todas las emociones eh, libéralas, si hay que enojarse, enójate eh, si sientes ganas de llorar, hazlo vacía este vaso que ya pareciera que está lleno para que lo nuevo te llegue porque vienes de una vibración bastante positiva para tu vida y te toca exponenciarla, te toca, te toca vibrar, seguir vibrando en amor te toca seguir eh, manifestando una vida positiva Recuerda que solo hay dos energías en las que el ser humano vibra, desde el amor y desde el miedo. Vibrar desde el miedo es vivir en mente, en ideas de escasez, de pobreza, en ideas en las que te sientes estancado estancada. Vivir desde el miedo es sentir que estás siendo víctima de alguna situación o de personas. Querer ser salvador de otras y vengarte de muchas otras más. Sin embargo, vibrar desde ese lado del miedo, lo único que te da como resultado es sentirte atascado y no encontrar la salida. Vibrar desde el amor es vivirte en abundancia. Es reconocer que eres parte del universo, que eres uno con todos que no existen las víctimas, los victimarios, que no hay división. Finalmente, vibrar desde el amor es vivir en abundancia, es fluir con la vida, es estar en casa. Géminis, muchas felicidades, recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita y nos vemos en el siguiente video. Gracias.